Eh, comenzamos el tema 2, donde vamos a la introducción a la lógica difusa. Quizá es el tema más aburrido de la asignatura, así que un poquito de paciencia, que ya a partir de después del tema 3 creo que puede gustar más. ¿no? Pero bueno, es necesario formalizar algunos conceptos teóricos antes de ponernos ya a diseñar y entender cómo funciona el control de difusos, que ahora es fundamental este tipo de, de formación básica. ¿eh? En cualquier caso, vamos a verlo de forma muy light, muy ligerita, poca matemática, pero bueno, al menos si lo he hecho a fin de acuerdo, ¿vale? afinamiento. Eh, Hemos llegado entonces, por tanto, introducción a la lógica difusa. Eh, vamos a dedicarle unas tres horas este, a este tema, veremos hoy, no menos una hora, o una media hora que nos queda, y la semana que viene y eso tener algunos ejercicios, luego subiré a la web eh, una relación de ejercicios de este tema. Antes de empezar, vamos a retomar el problema del control del péndulo invertido que hemos visto antes, y eh, vamos a ver cómo el controlador decide la salida en función de la entrada. En es la primera vez que lo voy a explicar, no se tiene por qué entender a la primera, pero a lo mejor sí lo pilláis. Y si no lo pilláis o no se ve todo, no os preocupéis porque luego, luego lo vamos a ir tratando, sobre todo en el tema siguiente. Pero antes de empezar el tema, este, el tema de la lógica difusa, creo que es bueno ver eh, esa idea de cómo funciona un controlador difuso. ¿no? Porque seguro estaréis preguntando cómo se maneja con palabras y cómo si la salida era muy, por ejemplo, era muy alta, la fuerza, ¿cómo se traduce eso realmente a, a control real? ¿no? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo. En ¿no? el término de invertido, ya sabéis, lo hemos visto antes, habíamos diseñado las funciones de pertenencia basadas en cinco conjuntos difusos, que cada uno de ellos tiene un significado semántico, se llama término lingüístico o etiqueta. Como veis, por ejemplo, el ángulo puede ser negativo-alto, negativo-bajo, cero, positivo-bajo, positivo-alto. ¿no? Supongamos que el ángulo se mueve en un rango de menos 90, más 90 grados. Lógicamente si llega a menos 90 ya va a ser difícil recuperarse de ese estado. ¿no? Eh, por eso hemos puesto trapecio para que antes de llegar a los extremos finales realmente la acción de control ya sea la máxima posible. Precisamente porque cuando llega a los 90 ya es eh, tarde y también tenemos la otra variable de entrada que era la derivada del ángulo, es decir la velocidad angular y vamos a suponer que se mueve entre menos 10 y más 10 radianes por segundo y de nuevo 5 eh, conjuntos difusos ¿vale? bien, para ese diseño de controlador difuso vamos a suponer que en un estado concreto, en un instante concreto el, la de la planta es tal que el ángulo que forma la barra respecto a la vertical es de 7,5 grados y la velocidad angular es de menos 2 radianes por segundo al ser negativo lo que quiere decir es que va en el sentido opuesto al ángulo que se está formando vale, o sea que hay cierto ángulo y la barra se está acercando hacia el punto de línea a una velocidad de 2 radianes por segundo ¿En caso? ¿Vale? bueno, si nosotros analizamos esos valores de 7,5 y menos 2 en, el, en la partición difusa de cada caso podemos observar que el 7,5 activa dos de los cinco conjuntos difusos posibles o sea, el grado de pertenencia a esos conjuntos es mayor que cero si aplicamos la función de pertenencia que vimos la semana pasada vemos que sale positivo <coughs> distinto de cero y eh, estamos hablando de los conjuntos cero y positivo bajo está entre los dos como vemos, está más cercano al cero que al positivo bajo, pero cero. No sí. En el segundo caso, la velocidad angular es menos 2 radianes por segundo. Igualmente, se mueve entre negativo bajo y cero, que son dos de los cinco conjuntos difusos que se activan, que tienen un grado de pertenencia mayor que es cero. Entonces, de las 25 combinaciones posibles, como hay dos que se activan en, la, en el ángulo y dos en la velocidad angular, 2 por 2, 4. Hay cuatro reglas que se disparan en esta situación, en este estado. O sea, de las 25 reglas, la acción de control se debe exclusivamente a cuatro reglas. ¿Vale? Esto, obviamente, el controlador se va aplicando varias veces por segundo, ¿eh? entonces esto va, de forma muy dinámica, va cambiando. En otra situación, habrá otra parte del estado que se está activando. Pero en este caso, tenemos estas cuatro reglas que son las combinaciones de 0, positivo bajo, y de negativo bajo, cero que Es que tenéis ahí marcada. Ahora vemos la variable de salida. Usamos la misma forma de partición difusa para no complicarlo de momento, basada en la fuerza. Entonces también tenemos cinco valores posibles de fuerza, desde negativo alto a positivo alto. Y se mueve entre menos 10 y más 10 newton de fuerza. La fuerza que se ejerce es la... La carretilla para empujarla. ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a analizar las cuatro reglas que se disparan. La primera de ellas es la que tiene la combinación 0, 0. Aunque pone 0, realmente es aproximadamente 0, porque estamos ya en lógica difusa. No es el 0 exacto. ¿no? De hecho, como veis, el triángulo ese define ese grado. Exactamente cuando sea 0, será un pertenencia 1, pero si no, si te va alejando el 0, va reduciéndose el grado de pertenencia al conjunto difuso 0. Ahí sí que vemos que el eh, ángulo 7,5 puede tener un grado de pertenencia 0,75. Aquí no estamos viendo la definición de la función de pertenencia, luego en prácticas, en otras sesiones sí lo veremos, pero bueno, eh, imaginaros que es que 0,75, el grado de pertenencia es ese conjunto difuso. Mientras que en otro caso, menos 2 radianes por segundo, hace que el grado de pertenencia al 0 de velocidad angular sea de 0,4. ¿Vale? bien, para ver el grado de disparo de la regla que es un grado que va entre 0 y 1 indica lo importante que es la regla en este caso concreto en este ciclo de control ¿no? pues lo que vamos a hacer es aplicar lo que se llama un operador de conjunción eso suele ser una tenorba, pero vamos a ver en este tema qué significa eso ¿no? pero de alguna forma es agregar mediante una conjunción una intersección los dos los dos valores hay muchas posibilidades, puede ser el producto, pero en este caso vamos a utilizar el mínimo. Entonces, luego ya veremos por qué. ¿no? De los dos grados de pertenencia, aplicamos el mínimo de los dos. Estamos hablando de los grados de pertenencia, no los valores de las variables. No es el 7,5 grados, sino 0,75 y 0,4. El mínimo de los dos es 0,4. Pues ese va a ser el grado de disparo de esa regla, para este caso de alguna forma decimos que tiene una importancia de 0,4 para decidir la salida de control en este caso. ¿Vale? Como podéis imaginar, conforme el estado esté más cerca a su máximo grado de disparo de la regla, que es cuando están, en este caso los dos valores exactamente en cero, el grado de disparo de la regla se aumenta, conforme nos acercamos a su punto de máxima influencia y si nos alejamos se reduce. Siempre que se reduce, como existe ese solapamiento, va a haber otra regla que aumenta su grado de importancia. Entonces ahí se va haciendo un trasvase en la responsabilidad de deducir la salida de la regla, en función de si está más cerca de su dominio, digamos, ¿no? De cuando es más influyente, la regla difusa. Entonces en este caso tiene un grado de 0,4. Eh, continuamos en el proceso de inferencia, y lo siguiente que hacemos es regular la salida de un modo proporcional al grado de disparo. Bien. Para eso aplicamos otro operador, que será el operador de implicación. El entonces, es el que veíamos en, en la regla. Y ahí también hay muchas alternativas posibles que vamos a estudiar en este tema. Una de ellas, aunque suena raro ahora mismo, pero es también el mínimo. Entonces aplicamos un mínimo y entonces, al hacer eso, sobre ese triángulo, con ese mínimo, formamos el trapecio que está ahí coloreado. ¿Vale? La altura de este trapecio es... El grado de disparo 0,4. ¿De acuerdo? Y esa va a ser la salida difusa. Ese, ese trapecio es un número difuso y esa va a ser la salida de fuerza de esta regla. De momento, todavía difuso. Esta misma tarea la vamos a hacer con el resto de reglas. Había cuatro reglas que se disparaban. Las otras tres, como veis ahí, luego podéis dedicar a hacer las cuentas, los cálculos y veréis que salen estos resultados. La. La primera regla de las tres que vemos aquí tiene un grado de disparo 0,6. La salida es ese trapecio con la altura 0,6, la otra 0,25 y 0,25. ¿De acuerdo? Entonces, cuatro reglas con cuatro salidas difusas. Ahora continuamos en ese proceso de diferencia y lo que hacemos es agregar la salida individual de las cuatro reglas en una única. Aquí se hace el proceso de agregación. Vemos esas cuatro salidas. Si las colocamos en la partición difusa de la variable de fuerza, la variable de salida, veis que están solapadas. Incluso hay dos reglas que tienen una salida cero. Entonces hay una que está detrás de la otra, como veis, que está, bueno, que está superpuesta. ¿no? Eh, como operador, para agregar, de nuevo tenemos muchas alternativas. Una de ellas sería la del máximo. Entonces, el máximo de esos cuatro trapecios es quedarnos por la silueta. ¿no? Como si fuera el skyline ¿no? de una ciudad. ¿verdad? Esa, esa silueta define el máximo y construye un conjunto difuso que es ese que vemos ahí abajo en negro. Como hay dos reglas que tenían la misma salida, una de ellas está eclipsada por la otra ¿no? y no se, no influye realmente en esta salida, porque está usando el máximo. Luego veremos que hay otras operadoras que sí permiten que influyan todas las reglas. Pero en este caso concreto, al final. La combinación de estados 7,5 grados de ángulo menos 2 radianes por segundo provoca una salida difusa que es ese conjunto difuso. de ahí. Y es un poco raro, un conjunto difuso, de una forma rara, pero es un conjunto difuso. ¿Vale? Como decíamos, claro, para controlar la carretilla no le podemos dar esta forma tan rara y que la carretilla decida qué hace con eso. Tenemos que traducirlo a un escalar. Y para ello también hay muchas alternativas que veremos en el tema siguiente, el tema 3. Una posibilidad, por ejemplo, es obtener el centro de gravedad del conjunto difuso. O sea, aquel, aquel valor de, la, de fuerza que el área a la izquierda y a la derecha, o la integral a la izquierda y a la derecha, es la misma. Ese es su centro de gravedad sobre el eje X, sobre la acisa, en este caso es la fuerza. ¿No? Bueno, pues si desfalsificamos a ese conjunto difuso por eso el centro de gravedad nos dice que la fuerza es menos 0,84 newton este mismo controlador, con este mismo ejercicio, lo probemos luego en práctica con el software que vamos a ver allí, de MATLAB o XFASI y comprobaréis que sale exactamente ese valor 0,84 newton ¿Está acuerdo? pues esa es la algo que entiende el controlador, que entiende la carretilla por tanto el resultado de esta inferencia difusa es que se ejerce en la carretilla una fuerza en el mismo sentido en el que se está moviendo el péndulo, porque recordad que la velocidad angular era negativa, la fuerza de la han puesto es negativa, y de 0,84 N. Si la velocidad angular hubiera sido más cercana a cero, o incluso positiva, el balance de importancia de la regla hubiera sido otra, o también incluso se hubieran disparado unas una regla distinta. Y entonces hubiera desplazado. Este conjunto difuso, por ejemplo, si esta regla tiene más importancia, habría aumentado y esta otra regla, la de la izquierda, se habría reducido. ¿no? Y fruto de ese trasvase haría que el centro de gravedad se desplaza hacia la derecha y, por tanto, hace que la fuerza sea menor o incluso positiva. ¿no? Ya depende de la situación concreta. ¿vale? Fijaos que también la transición es muy suave pequeñas variaciones, la salida varía eh, de forma suave también en la, en la fuerza. Si nosotros representamos la función de transferencia en una superficie que pone para cualquier combinación de estado qué fuerza, cómo, se, cómo se representa la fuerza, vamos a verlo eso también en práctica, se observa que es un plano suave, ¿no? tiene su caída, con curvas, no lineales, porque eh, esa agregación es no lineal. ¿Vale? Bueno, era la primera vez que se explica la diferencia difusa. Creo que se ha podido entender, ¿no? Si todavía quedan alguna duda, lo vamos a ir resolviendo. Pero me gusta empezar con esta explicación y este ejemplo porque en ese ejemplo hemos visto muchas preguntas que tenemos que resolver en este tema. ¿Cómo se hace la falsificación? ¿Cómo se convierte un número difuso? ¿Cómo se hace la conjunción? Aquí hemos visto que se usaba el mínimo, pero veremos que hay más alternativas para agregar los valores de las distintas variables. De entrada, cómo es en la implicación, es entonces cómo se regula, se escala la salida de forma proporcional, de algún modo, al grado de estar de la regla, cómo se agrega, cómo se combina la salida de distintas reglas y finalmente cómo se defasifica, cómo se traduce de nuevo ese número difuso a un número escalar, en este caso vamos a ver que de gravedad. Bueno, pues las primeras cuatro eh, preguntas, los primeros cuatro operadores, los vamos a ver en este tema. La defasificación. La veremos en el tema siguiente, la de traducir ya la de una salida difusa a un valor real. Así que vamos a por otra vez en este tema. Primero una introducción a los conjuntos difusos. Para ello vamos a contrastar con conjuntos clásicos, luego vamos a ver algunas propiedades y operaciones fundamentales. Veremos también eh, sobre las relaciones difusas, que son el... el Antecedentes, o sea, lo que termina traduciendo es en reglas difusas, que si nos interesa para control, tenemos las regla y finalmente cómo razonar con esa regla, que al final es lo que está haciendo el controlador, aplicar el razonamiento, y ahí vamos a desempolvar nuestros conocimientos de filosofía y de del modus ponens. ¿os acordáis? Y de, ¿No? Uf, <risa> bueno, pues veremos a ver qué va a aquello que se hacía en el Sipendon, en el Q y todas esas Vale, así que esos son los objetivos que tenemos para este, este tema. Comprender bien todas esas operaciones desde un punto de vista, o sea, desde de una aproximación muy básica. Vamos a empezar eh, introduciendo la lógica difusa. Eh, bueno, ya lo hemos ido destacando también en el tema anterior, pero aquí vamos a incidir más en que diseño un sistema de control. Eh, presen presenta incertidumbre. Si queremos controlar, marcar un coche, un ascensor, el metro, frenado, temperatura, hay muchas tareas donde hay incertidumbre. Hay errores en la medición de los sensores y también eh, incertidumbre propia de las propias perturbaciones que se provocan, que hemos hablado de ellas, que difíciles son eh, difíciles de, de manejar. Incluso incertidumbre en el conocimiento del modelo, que sí. tendría que ser necesario para controlarlo. ¿no? Entonces, en todos esos aspectos donde la lógica difusa puede aportar eh, soluciones. Eh, para hacer ese eh, tratamiento de incertidumbre, se utiliza la lógica difusa, que es fácil lógica, o lógica fácil. Eh, el creador, el padre de la lógica difusa es Lofti Zadeh, que en 1965 propone por primera vez este concepto de lógica, y unos años después propone la variable lingüística, y luego ya se, va, se, aplica, se aplica todavía en teoría hasta que a mediados del año 70 empieza a aplicarse a control. Pero surge desde un punto de vista de lógica, ¿no? entonces, como alternativa a la lógica como la booleana de verdadero o falso, o la trivaluada, o la de Ukasiewicz, que son eh, lógicas que no, no tienen esa gradualidad continua en su grado de verdad, digamos ¿no? aquí con la rica de Fusas ya conseguimos modelizar eso eh, López desgraciadamente falleció el año pasado de una edad bastante avanzada y bueno, pues es bastante reconocido entre otros premios consiguió la, obtuvo el premio de la Fundación BBVA a la frontera del Conocimiento en 2012 creo recordar y... ¿En fin? es muy reconocido en el área no solo de Estamos tratando aquí, sino inteligencia este es artificial en general y también en ingenierías y matemáticas. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo es un conjunto clásico y luego vemos su contraste con la lógica difusa. En un conjunto clásico, como sabéis, tenemos una, un conjunto llamado A y podemos definir de varias formas. Una de ellas es por enumeración, ¿no? Podemos definir. Eh, por ejemplo, las personas más altas o más bajas, pues por decir, A, B y C, este tipo de estas tres personas son bajas directamente por enumeración O podemos darle una propiedad. Si la altura de esa persona es inferior a determinado valor de centímetros se considera baja. O puede ser una función característica, que es una función que, dado como entrada la altura de la persona, te dice con un valor 0,1 si pertenece o no a en este caso debajo, ¿no? entonces en el caso de la función característica, el espacio y el universo de entrada es el universo de discurso, el, el, el rango en el cual se mueve la variable que queremos en este caso eh, ¿no? modelizar, y la salida será o 0 o 1, 0 si no pertenece al conjunto y 1 si pertenece, como vimos también la sala pasada, ¿no? ya lo no fuimos recordando. Un ejemplo, por ejemplo, sería conjunto de números reales en el intervalo entre 0 y 10, comprendido, comprendido entre 5 y 8. El universo de discursos, o sea, los valores posibles están entre 0 y 10. Y queremos definir un conjunto que incluya los números que están entre 5 y 8. Entonces, por enumeración, si son números reales, es complicado de, de hacerlo por enumeración. Así que utilizamos, por ejemplo, la función característica. De forma que, como veis ahí, será 0 si está... No está en ese intervalo y uno está entre el 5 y el 8. Y si representamos la función, de, función característica, vemos este gráfico que se muestra aquí. Vamos a ver cómo haríamos eso con, con lógica difusa, conjuntos difuso En este caso, en lugar de tener la función característica, trabajamos con la función de pertenencia. Porque ahora ya no es si pertenece o no, pertenece o no a un conjunto, sino con qué grado pertenece entre 0 y 1, es un grado continuo, un valor continuo por tanto la salida ahora ya es un intervalo entre 0 y 1, no es o el 0 o el 1 ¿vale? y en lugar de función característica la llamamos función de pertenencia que en inglés es membership empieza con la letra M y por eso usamos el símbolo griego la letra M mu, para representarlo así que un grado una función de pertenencia, en ese caso el conjunto difuso A sería Mu sub A cada elemento de A calculamos su grado de pertenencia y vemos si pertenece o no al conjunto. Igual que antes, también podemos definir el conjunto difuso por enumeración. Antes eran los objetos que pertenecían al conjunto y ahora a ese objeto hay que añadirle una información adicional. ¿Cuál es? El grado, el grado de pertenencia. ¿no? Porque antes ya era, si pertenecía ya siempre era uno. Ahora hay un grado de pertenencia. Por eso veis ahí que pone mu sub A de X barra x, es una forma de notar grado de pertenencia barra elemento para notar eh, por enumeración los elementos que pertenecen al conjunto y eh, si bien lo que habíamos definido antes de los números reales entre 5 y 8, como ahí no hay ambigüedad, no hay incertidumbre no es necesario la difusa difusa para decidir eso ahora si dijéramos los números muy grandes, pues sí ahí hay incertidumbre o en este caso, el conjunto de gente joven. Eso también es incierto. No el, a lo mejor legalmente, bueno, en el caso joven ni siquiera, ¿no? Pero en algún contexto concreto puede estar muy bien pero en general no tiene sentido ser tan escrito en esa definición. Eh, entonces, encaja el concepto de lógica de excusa aquí, ¿verdad? Así que en lugar de, por ejemplo, poner gente joven, aquellos con edades comprendidas entre 0 y 25 años, pues podemos ponerlo por. Eh, con lógica difusa, por ejemplo, por enumeración. Le decimos que Pablo tiene un 0,8, Juan 1, Ana 0,2, con grado de pertenencia. Entonces, fijaos que ahí la notación es la que hemos indicado de grado de pertenencia barra el elemento. Y aquí usamos el símbolo más para indicar esa agregación de los distintos elementos y su grado de pertenencia para definir el conjunto difuso B. Hay otra notación habitual. Podemos usar también la función de pertenencia, en este caso, veis aquí la gráfica y entonces en lugar de decir estrictamente que el 25, tendríamos aquí una, justo pasando por 25, tendríamos una barra en vertical, que sería muy injusto, porque el día del cumpleaños, los 25 de cumpleaños, es muy triste ya tiene la dejar de ser joven, eh, ¿no? entonces vamos a darle un poquito más de suavidad a esa frontera. Y por eso al poner esta rampa ya a partir de 20 ya vamos concienciando a que empieza a decaer Pero bueno, tiene diario para ir aceptando, ¿no? Tiene diario para ir no aceptando esta idea, en lugar de solo de un día, Entonces, eh, gracias a esa frontera, la representamos mediante esta gráfica de esta cuestión de a tenemos X partido 10. Y eso hace que gradualmente podamos ir reduciendo la diferencia a cero. Eso sería definir un conjunto difuso mediante la función de pertenencia, que es la función característica, pero en lógica difusa. De Para definir esos conceptos de lógica difusa, hay muchas funciones, muchas formas de realizarlas. Una de ellas, por ejemplo, es con la función triangular. Definimos un triángulo donde, eh, conforme se acerca al valor de B, aumenta su grado de pertenencia y si nos alejamos de él, pues se va reduciendo, paulatinamente, entre A y C. Si está fuera de ese intervalo de a, C, directamente no se, no, se nada. no tiene un grado de pertenencia a ese conjunto difuso. Y aquí vemos con esas ecuaciones, que menos A, partir de menos A, estamos definiendo la rampa que va ascendiendo desde A hasta B y luego C-X partido C-B la rampa que va descendiendo desde B hasta C podemos usar también trapezoidales, un trapecio, trapecio como vemos aquí, igual que el triángulo pero en medio añadimos un segmento una zona en la cual el grado de pertenencia es 1. dependiendo del problema, de lo que queramos representar eh, nos puede interesar una u otra forma eso lo iremos aprendiendo también en prácticas en control concreto por ejemplo hemos visto la de que cuando el péndulo invertido en el ángulo de la posición angular se alejaba a, a los extremos estábamos a un trapecio con el objetivo de que la regla se dispare ya con su grado máximo antes de llegar justo al extremo ¿no? y ya ahí no cambia da igual que esté ya a 80 o 85 o 90 grados del de ángulo porque al final la fuerza va a ser la máxima posible ¿no? entonces ese es un ejemplo donde el trapecio es útil ya iremos viendo más casos también podemos usar Funciones no lineales, por ejemplo, funciones gaussianas, como la expresión que veis ahí arriba, o otras de forma de campana, forma de S, de Z, sin muy idea, de distinto tipo, que pueden regular mejor, ¿no? dependiendo del caso. Las gauselas son no lineales, y, por ejemplo, son, son derivables y por tanto son útiles, por ejemplo, para aprender estas funciones con redes neuronales, como ya veremos en el 4. Pero tiene también desventajas, por ejemplo, las colas se van infinito y al final todas se disparan. En este caso todas las reglas se dispararían siempre con un pequeño grado, ¿no? Y eso a veces no bueno, es deseable. ¿no? Eh, otras soluciones como estas otras definiciones que vemos aquí permiten paliar ese problema. Incluso podemos usar polígonos, ¿no? ¿eh? cualquier cualquier forma de representar la función siempre que cumpla con las propiedades del la definición de la función de pertenencia que era Para que una función de pertenencia sea válida, ¿qué tiene que cumplir? Comprender entre 0 y 1. Que estar comprendida entre 0 y 1. Eso es. Algo más alto. Que estar comprendida entre 0 y 1. Que estar comprendida entre 0 y 1. Eso es lo que le exigimos a la función de pertenencia. ¿Vale? Que esté comprendida entre 0 y 1. Aunque ahora vamos a ver una serie de propiedades que pueden tener adicionales, ¿no? esos conjuntos de muy bien, la, tanto a la hora de hablar de conjunto difuso es importante entender que representan propiedades difusas, pero la definición no es difusa, no es ambigua, no es que a veces da un valor y a veces otro, siempre como hay una ecuación matemática detrás, termina siempre eh, siendo algo muy concreto el valor de pertenencia. La representación, también lo veíamos la semana pasada, depende del contexto, para mí, el conjunto ese difuso de joven. Yo lo desplazaría 10 años hacia la derecha, lo aumentaría, bajaría la rampa ¿no? para intentar incluirme, aunque sea con un grado de pertenencia 0,001. Pero para otro, en otro contexto, otra forma de verlo, pues sería contrario. Entonces, depende de lo que queramos reflejar, podemos representar el mismo concepto, la misma palabra joven, con distintas funciones y distintos. Nivel, distintos intervalos. Eh, las funciones de pertenencia se pueden extraer o a partir del conocimiento de experto o a partir de datos mediante aprendizaje automático, como hemos oído mencionar. Y bueno, hay muchos tipos de funciones, dependiendo de lo que queramos describir, pueden encajar mejor una u otra. Vamos a ver una serie de propiedades que tienen este, estos conjuntos. Y una serie de términos que nos ayuda a referenciar más rápidamente alguna idea. ¿no? En un conjunto difuso definimos el soporte como el conjunto de elementos cuyo grado de pertenencia es distinto de cero. O sea, todos los elementos que están incluidos en el conjunto difuso. Mayor estricto que cero, claro. Si fuera cero, ya Sería todo el universo difuso. Entonces, todos los elementos que tienen un grado de pertenencia mayor que cero eh, se llaman el soporte. Pero es el conjunto de elementos del, del universo de discurso. ¿eh? Por ejemplo, el soporte en ese ejemplo que hemos visto de la de la, era de la edad o lectura de la edad de, los, de distintas personas, pues teníamos a Pablo, a Juan, si no recuerdo mal, a Ana. Esos eso elementos, si sí, tienen un grado de pertenencia mayor que cero al conjunto discurso gente joven, pertenecerían al soporte entonces el soporte sería esos elementos Juan, Ana, Pablo, todos los que están en ese conjunto el núcleo va a ser aquellos elementos lógicamente son del soporte un subconjunto del soporte que tiene el máximo grado de pertenencia posible para el conjunto difuso ese es el núcleo o sea, define la cima del conjunto de difuso eh, a veces aquí lo vemos en esa gráfica si el conjunto difuso tiene altura 1 o sea, su máximo grado de pertenencia puede alcanzar el 1 entonces el núcleo pues, será aquellos elementos con grado de pertenencia 1 en el caso del triángulo hay un elemento solo con grado de pertenencia 1 en el caso del trapecio o de esta forma que vemos aquí hay más de 1 ¿no? entonces ese subconjunto es de elementos que tienen su máximo grado de pertenencia será el núcleo pero no tiene por qué ser siempre altura 1 un conjunto difuso puede tener una altura menor de 1 mayor que 1 no, ya hemos visto que se define entre 0 y 1 pero es posible que con un difuso su altura máxima sea 0,6 por tanto el núcleo sería los eventos con grado de pertenencia 0,6 otro término que se usa mucho en lógica difusa es el conjunto alfa-corte que es el conjunto del evento que tienen un grado de pertenencia mayor o igual que alfa aquí a veces se define de forma estricta o no o sea, puede existir el alfacorte estricto, que sería mayor estricto que alfa, o el mayor o igual que alfa. Existen las dos definiciones. ¿Vale? Y en este caso, pues si lo ponemos mayor o igual que alfa. Entonces, si por ejemplo veis la gráfica, si el alfacorte con valor alfa, como veis ahí, vamos a suponer que eso es 0,1, por ejemplo. Pues el alfacorte 0,1 es el conjunto de elementos que tiene un grado de pertenencia mayor o igual que 0,1. Y si es el estricto, pues mayor estricto que 0,1. ¿Vale? Y eso también nos ayuda a definir propiedades de los conjuntos difusos. Y por último, la altura, que ya la hemos mencionado, es la máxima, el máximo grado de pertenencia que puede llegar a alcanzar. ¿Vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí, la semana que viene continuamos y haremos luego un ejercicio, una, un concurso, un pequeño concurso. De, para ver si habéis pillado todas estas ideas. Así que repasarlo un poquito hoy, luego terminaremos la semana que viene y luego haremos un pequeño concurso de conceptos, a ver ¿vale? cómo lo habéis pillado. No hace falta que os que traigáis los móviles para hacer es que ese concurso, porque estamos ya venir ya de fábrica <risa> con el móvil incluido, pero la semana que viene vamos a usar para, para ver si habéis pillado todas estas ideas. Más propiedades de los conjuntos difusos son, por ejemplo, que se define como conjunto difuso normal en el caso de que la altura sea 1, es decir, el grado máximo de pertenencia que pueda alcanzar el conjunto difuso, tome el valor 1, que por otro lado el máximo que podría tomar cualquier conjunto difuso. En ese caso se comentaba eso, conjunto difuso normal en el cual la altura es máxima, o sea, a la máxima se puede alcanzar 1, ¿no? en el caso de que no sea así, se llama conjunto difuso subnormal, Así lo, pone la... sí, gracias. así lo pone la literatura <risa> eh, conjunto difuso convexo será aquel que toma una forma acampanada ¿no? aquel que crece y decrece en ese sentido ¿verdad? o de forma más estricta lo podemos definir como conjunto difuso convexo cuando el... fijaos la ecuación esta que dice que el grado de pertenencia de esa combinación lineal de aquí es mayor o igual que el mínimo de los dos valores, de los grado de, dos grados de pertenencia, para cualquier valor de lambda. ¿no? Esa ecuación al final lo que viene a decir es que eh, cualquier recta que crucemos, que corte el conjunto difuso, cortará solo en dos puntos, quedará todo a un lado mayor que el otro extremo. ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no sucede. Si nosotros trazamos por aquí una línea, vemos que queda algún trozo en el otro lado. ¿no? Entonces, por tanto, no siempre es mayor o igual que los grados mínimos. ¿no? Tendríamos los dos puntos y, por tanto, según eso, cualquier combinación lineal tendría que dar por encima. Esa es la definición para que sea convexo. Si no lo cumple, no es convexo. ...como vemos el caso de la derecha. Eh, nos podemos encontrar conjuntos difusos de todo tipo... ...aunque habitualmente los que se definen... ...otra cosa es que durante el transcurso de las operaciones... ...se construye uno con, no convexo... ...pero normalmente cuando se define... ...por interpretación lingüística... ...lo habitual es definirlo como convexo. Otras operaciones que hacemos con los conjuntos difusos... ...son el de igualdad... Para ver que dos conjuntos son iguales, simplemente será aquel en el cual los grados de pertenencia de esos conjuntos, los valores de pertenencia en todo el universo de discurso, siempre son los mismos. ¿no? Y tendremos también la inclusión cuando el, los grados de pertenencia de uno de los conjuntos difusos siempre es menor o igual que el del otro. En ese caso, el conjunto difuso A está contenido o es igual en B. Las operaciones más importantes, que luego las vamos a ver... ...cómo se trasladan al uso de reglas y, por tanto, a controladores difusos... ...son estas que vemos aquí, la intersección de dos conjuntos... ...igual que pasa en teoría de conjuntos clásicos... ...desde la intersección de aquellos elementos que pertenecen... ...a los dos conjuntos difusos, aquí eh, la intersección será, estará compuesto ...por elementos que tienen un grado de pertenencia mayor que cero... ...a los dos conjuntos difusos, pero dentro de eso hay distintas alternativas para definir eh, cómo se construye ese conjunto difuso y qué grado de pertenencia tiene en el conjunto difuso resultante de la intersección. Una primera posibilidad para hacer la operación sería el mínimo, como vemos ahí. En este caso, dado el conjunto difuso del triángulo y el trapecio, el mínimo será ese triángulo que hay en medio, que es el solapamiento de esos dos conjuntos difusos. esa será la intersección aplicando el mínimo. Ahora veremos que hay más alternativas aparte del mínimo para hacer la intersección. Y por otro lado tenemos la unión, que será, eh, contendrá los elementos que tienen un grado de pertenencia mayor que cero a alguno de los dos conjuntos difusos, como pasaría en teoría de conjuntos clásicos, pero aquí lo definimos de distintas formas y con distintos también eh, resultados que darán distintos grados de pertenencia. Pero como vemos aquí... Una de las posibilidades sería hacerlo con el máximo. Entonces, dado esos dos conjuntos difusos, triángulo y trapecio, el resultado de la, de la unión será la silueta que se ve ahí, ¿no? Que, que contiene a esos dos conjuntos difusos. ¿De acuerdo? Esa sería la unión con el máximo. Finalmente, aplicamos también el complemento. El complemento, en teoría de conjuntos clásicos, es aquellos elementos que de los recursos que no están en ese conjunto. Y aquí... También se define algo similar, pero eh, de nuevo tenemos distintas alternativas para matizar eh, cómo se aplica y ver qué grado de pertenencia sale como resultado. El más habitual, y en este caso solo vamos a ver la asignatura, solo veremos esta alternativa, es la de uno menos el grado de pertenencia. Entonces, si tenemos originalmente ese conjunto de infusos de forma de trapecio, el complemento será lo que vemos en azul, que es todo... Eh, ...bueno, la, la inversa, uno menos ese conjunto, el grado que pertenece a ese conjunto de fos. Como estábamos diciendo, hay formas de generalizar las operaciones que se hacen sobre la intersección... ...la unión y el complemento. A diferencia de teoría de conjuntos clásicos, solo, donde solo hay una alternativa. Concretamente, hay dos familias muy famosas, una para la intersección, que se conoce como tenorma... ...y otro para la unión, que se llaman teconormas. En el caso de la tenorma... Eh, Generaliza, como hemos dicho, el concepto de intersección. Se define como viene ahí indicado. Es una combinación de dos argumentos, el producto cartesiano, del dominio del producto cartesiano, esos dos eh, argumentos, y la salida, como de a bueno, un conjunto difuso, tiene que devolver un valor entre 0 y 1, en ese intervalo. Lo solemos notar con T mayúscula, entre otras formas de hacer la notación. Entonces, Aplicamos esa tenorma a dos conjuntos difusos y nos devuelve el conjunto difuso resultante mediante la intersección. Esa familia contiene realmente una, eh, un grupo infinito de posibilidades porque se pueden parametrizar esas operaciones y al final generar tanto, tanto operadores como queramos. Sin embargo, todas ellas tienen que cumplir una serie de propiedades para pertenecer a la familia de las tenormas y por tanto ser un operador válido para hacer intersecciones, ¿no? La primera sería la operación conmutativa, que lo que voy a indicar es que la intersección de A con B es igual que la intersección de B con A. La segunda sería la asociativa, la intersección de A con la eh, intersección de A, de, de, en este caso B con C, será igual que la intersección de A con B y ese resultado su intersección con C. También tiene que ser monótona, o sea, que si la intersección de A con B es menor o igual que la intersección de ojo difuso C con D, se dará cuando A sea menor o igual que C y B sea menor o igual que B. Si se cumple eso, esa monotonía, eh, también podrá ser una tenor. Y finalmente, la cuarta propiedad, todas ellas tienen que cumplirse, eh, sería la condición frontera que es la que realmente termina dándole esa personalidad a esta familia de, de operaciones para que sean eh, intersecciones. ¿no? En este caso, la condición frontera dice que la tenorma del conjunto difuso A con 1 debe ser el conjunto difuso A. Siempre. Cualquier operación que se aplique para intersecciones lógica difusa tiene que cumplir esa propiedad. ¿Vale? Existen muchas posibilidades, algunos de los ejemplos más habituales los vemos aquí. ¿no? Tenemos la intersección estándar, que es la que hasta ahora hemos introducido, el mínimo, que si veis cumple con todas las propiedades. Por supuesto, es conmutativa y asociativa, la monotonía también lo cumple. Si el mínimo de A, B es menor que el mínimo de cd D, C, solo se da cuando A es menor o igual que C y B es menor o igual que D. Eh, tenemos también la condición frontera, ¿no? El mínimo de A con 1, te da A, ¿verdad? Por tanto, funciona perfectamente. Otro muy famoso, muy habitual, es el producto. La tenorma del producto. El producto de los grados de pertenencia, de dos conjuntos difusos, te da un nuevo conjunto difuso y también es válido, ¿no? Ese conjunto difuso, si lo representamos, obtenemos algo así. Si tenemos la intersección de estos dos conjuntos difusos, el mínimo ya sabemos que genera ese contorno. Y el producto, vamos a suponer que eso se corta en 0,5, pues aquí en 0,25 se generaría este triangulito y ese es el, gracias, el conjunto difuso resultante del, del producto. ¿Vale? ¿Lo veis? Eh, otro ejemplo. Si tenemos este trapecio, por ejemplo, y le aplicamos el producto con un conjunto difuso, por ejemplo, que sea este, esto no lo vamos a encontrar luego no, en la diferencia del controlador difuso, realmente el producto de un conjunto difuso con uno, un número escalar que al convertirlo en conjunto difuso pues te genera este triángulo, ¿no? Este rectángulo, perdón. Entonces, la combinación de eso lo que te va a dar es el producto del el valor este por aquí y así. ¿No? Entonces, este trapecio es el resultado del producto. Por tanto, una característica de la T-Norma del producto es que nunca varía el núcleo recordad que el núcleo es la parte que tiene aquellos elementos con máximo grado de pertenencia el producto nunca lo cambia deja el, el núcleo invariable sin embargo el mínimo sí lo cambia no porque el mínimo en este en esta combinación que hemos dicho sería así y aquí variaría no el núcleo verdad entonces el mínimo sí cambia el núcleo el producto nunca lo cambia el... Otra alternativa sería el máximo de A más B menos 1. También cumple con todas las propiedades, si os, si os paráis a pensarlo. ¿no? Y finalmente la intersección drástica, donde dice si que la eh, te norma según esa intersección drástica de A con B, te da A en el caso de que B sea 1, te da B en el caso de que A sea 1 y 0 en cualquier otro caso. Bueno, esos son algunos ejemplos de, de normas. Cualquiera de ellas se puede utilizar como intersección, pero con distintas propiedades que ya, según, según el caso, nos puede interesar más o menos para nuestros objetivos. ¿Por qué la idea de usar distintos operadores para hacer la misma operación que no habíamos visto hasta ahora en la teoría de conjuntos clásicos? Pues realmente es porque la intersección, como esa combinación de, de dos conjuntos difusos, esa interacción que se produce eh, se puede interpretar de distintas formas y según el contexto te puede tener más sentido una u otra, ¿no? Para ejemplificar eso, vamos a ver una una metáfora con el, eh, en el que hay un reo dentro de una celda que quiere, como todo reo, quiere escaparse de la celda, bueno, no, no es de todo el mundo, pero eh, en este caso sí, y eh, para necesitar, para escapar de la celda, tiene que atravesar dos ventanas, tiene que romper esas dos ventanas, la ventana V1 y la ventana V2. Como tiene que romper las dos, hay una intersección, ¿vale? Que luego será una conjunción, tiene que romper la 1 y la 2, ¿vale? Y esas ventanas tienen distintas propiedades. En el caso de la primera ventana, tiene una fragilidad de 0,1, es más difícil de romper. Y por otro lado, una transparencia 0,7, deja pasar el 70%, digamos, de rayos de luz, ¿no? En el caso de la segunda ventana, la fragilidad es mayor, 0,4, y al mismo tiempo deja que atraviese más luz, 0,8, ¿no? Entonces, ante la pregunta de qué facilidad de escapada tiene el preso, es decir, como aplicamos un operador de intersección para... ...definir la... ...vamos a llamar de la probabilidad de que se escape... ...o la facilidad por la que se escape... ...¿cómo creéis que deberíamos actuar? Pregunto. ¿Qué tal? ¿Qué, qué haríamos? Dado que la fragilidad 0,1 y 0,4... ...las ventanas... ...pues supongo la transparencia no influye aquí... ...para, para escaparse... Eh, ...¿cuál creéis que sería la facilidad... ...de que tiene el preso? decirme un número... Luego cuando edite el vídeo pondré un sonido de un grillo, cri, cri, cri, cri, para rellenar este silencio. A ver, decime, venga, 01, eh, Efectivamente, 01, porque se supone que si puede romper la ventana más dura, podrá romper la otra, asumiendo que no hay un desgaste, ni cosas de ese tipo, y entonces la facilidad será 01, ¿no? Esa es la facilidad con la que el ruido puede atravesar las dos ventanas. ¿Y qué operador que estar ahí? El mínimo. ¿Verdad? Hemos necesitado aplicar el operador del mínimo de esos dos grados de fragilidad. Y el resultado, 0,1, nos dice la facilidad con la que el precio puede escaparse. ¿Verdad? Sí, dime. Bueno, eh... perdón, que no se escapa, porque... El... Claro, como es más fácil de romper la ventana V2, suponemos que si consigue, si tiene la habilidad para romper la ventana 0, la de 1, la de fragilidad 01, podrá romper la otra. Por eso se aplica el mínimo. O sea, para ver, claro, vemos la ventana que tiene más dificultades ser atravesada, es la que determina la dificultad de atravesarlo. Por eso aplicamos el mínimo de los dos, en este caso. Ahora vamos a plantearnos otra pregunta. ¿Qué grado de luz entra en la celda, no? Hay un sol que atraviesa su rayos de luz atraviesa las dos ventanas. Y de nuevo hay una intersección. Igual que antes el, el preso tenía que atravesar las dos ventanas, ahora son los rayos de luz los que atraviesan las dos ventanas. La pregunta es qué cantidad de luz entra en la celda. El producto. Aquí sí tiene más sentido el producto, ¿verdad? Por tanto. Al final nos sale un 0,56 como grado de, la, de luz que entra en la celda. Se ve claro, ¿no? Entonces, fijaos cómo, ante dos preguntas distintas, los dos casos es la intersección, pero tiene sentido aplicar operadores diferentes. Gracias a lógica difusa y a ese eh, amplio espectro, amplio conjunto de posibilidades que nos ofrece para eh, interpretar la intersección, podemos adaptarlo mejor a lo que estamos nosotros queriendo eh, modelar. Vamos a ver ahora las teconormas que hacen la operación de la unión, la unión de dos conjuntos difusos. Igual que antes, será el producto cartesiano en, el, en ese dominio, el producto cartesiano de los conjuntos difusos y la salida será un valor entre 0 y 1 que define un nuevo conjunto difuso y en este caso se nota normalmente con la letra S mayúscula. Las tres primeras propiedades son iguales que en el caso anterior. Tiene que ser conmutativa, asociativa y debe también ser monótona. Sin embargo, varía la cuarta condición, la condición frontera. En este caso, las teconormas deben cumplir la condición de que la teconorma de A, conjunto difuso A, con el valor 0, o sea, con el nulo, el vacío, tiene que dar ese conjunto difuso A. Antes teníamos que la de A con 1 daba A y ahora la de A con 0 da A. ¿Vale? Al definir esta condición frontera, ya le damos personalidad a ese conjunto de propiedades, de operadores, de forma que todos los que cumplan con lo que estamos viendo aquí, puede considerarse una teconorma. Y entre todas ellas, de nuevo tenemos algunas más famosillas, ¿no? Como son las de la unión estándar, que sería el máximo, como vemos aquí, el máximo de A y B. Sin ya pensar, cumple con todas las propiedades que hemos visto, en especial la condición frontera. El máximo de A con cero te da A, por tanto funciona. Y también tenemos la suma algebraica, que será A más B menos el producto de A con B. Como A y B está entre cero y 1 la suma podría superar el valor cero uno. Pero si le restamos el producto, siempre garantizamos que se quede cero uno. Cuando lo, tanto A como B es uno, entonces dará el valor 1 en este caso. La tercera posibilidad sería la suma acotada, que es la suma de A con B, pero acotamos eh, en 1. En el caso de que se pase de 1, cortamos ahí, y se queda en 1. Y por último, la unión drástica, donde el resultado de A, si B es 0, es B si A es 0 o 1 en cualquier otro caso. Seguramente estaréis observando que hay cierta simetría con las otras operadores. Estos se llaman operadores duales, ¿no? De forma que, por ejemplo, el mínimo y el máximo son operaciones duales. O la del producto y la suma algebraica. Así con, la, con las cuatro eh, operadores. Para aprender más sobre esto, dejé en la página web de la asignatura una hoja, dos páginas muy condensadas sobre propiedades de la lógica difusa. Si queréis aprender un poco más, lo vais leyendo. Lo hice durante mi estudio de doctorado hace ya muchos años. Y bueno, se vio, ya que lo hice, pues ahí queda. <ríe> Así que lo podéis consultar y veis más propiedades un poco más matemáticas de lo que vemos aquí sobre este estos casos, especialmente la dualidad. Vamos otra vez a nuestro reo, que ya conocemos, y bueno, hemos cambiado de celda, eh, a ver si ahora se escapa. Se ve que antes no conseguía escaparse y ahora quizás se la han puesto más fácil, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo queda la cosa. Ahora el reo tiene que, o el preso, tiene que atravesar las dos ventanas, pero no las dos a la vez, sino cualquiera de ellas dos, porque puede escaparse por la izquierda o por la derecha, como vemos ahí. Por tanto, hay una unión, es una disyunción, el O, es atravesar V1 o V2, no y V2, como era antes, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos nos vale. Las propiedades de las ventanas son las mismas de antes. Eh, volvemos a hacerle una pregunta, ¿qué facilidad de escapada tiene el preso? ¿Qué opináis? habrá sido sí una facilidad de 0,4, porque basta con elegir la ventana más sencilla de atravesar para conseguir escaparse. Entonces será el máximo de la fragilidad de la ventana, es decir, 0,4. Y de nuevo, si nos hacemos la pregunta, aquí vemos, 0,4, si nos hacemos la pregunta de qué grado de luz entra en la celda, ¿Cómo creéis que podríamos eh, explicar esa, esa pregunta? ¿Cómo podríamos eh, definirlo? ¿Perdón? La suma y le restamos el producto. ¿no? Eso era el otro operador, ¿no? lo que se llama suma algebraica y nos da 0,94, la cantidad de luz que entra en la celda. Haciendo muchas suposiciones ¿eh? y simplificaciones físicas. ¿eh? No, no pensé demasiado el tema. Pero claro, si llega eh, la luz por los dos lados, efectivamente, se le resta aquella la combinación ¿no? de, esas dos, de, de esos dos grados y nos sale 0,94. Entonces, como vemos, aquí de nuevo tiene sentido aplicar, interpretar las operaciones de distintas forma ¿Vale? Bueno... Vamos a ver a continuación, eh, después de haber definido los conjuntos difusos y algunas de sus propiedades, hasta ahora hemos visto conjuntos difusos de una dimensión. Solo hay una variable, pero esto se puede extender a todas las dimensiones que queramos. Entonces, podemos tener conjuntos difusos de dos o más dimensiones. Eh, si antes era, por ejemplo, antes veíamos una distribución gaussiana para representar la, el conjunto difuso en una dimensión, si lo representamos en dos dimensiones, nos saldría verdaderamente ya la campana en tres dimensiones, ¿no? En 3D, ¿vale? Sí, o un triángulo, podría ser luego un cono, en fin, distintas formas de representarlo, ahora en varias dimensiones. El objetivo principal no es liarnos a hacer las cosas más complicadas, sino permitir valorar interacciones entre variables difusas, lo que se llaman relaciones, ¿no? ¿En qué grado Dos o más variables están relacionadas entre sí. Eso también existe en teoría de conjuntos clásicos. Esa es más idea. Obtener sea, conjuntos que están relacionados entre sí. Por ejemplo, en una relación clásica, no difusa, podríamos tener la relación de números naturales donde m es menor o igual que m. El primero es menor o igual que el segundo. Operando. Y ahí eh, lo definimos, como sabemos con la función característica, donde hay valor uno, si es valor 1 si m es menor o igual que n o cero en cualquier otro caso. De esa forma hemos definido un conjunto clásico eh, de dos dimensiones, que define que explica las relaciones entre esos números. Pero claro, aquí la relación es diametralmente clara, no hay ambigüedad menor o igual en números naturales. ¿no? Sin embargo, muchas veces vamos a necesitar, igual que pasa en una dimensión, expresar relaciones con ambigüedad. Por ejemplo podemos eh, definir, no sé, a lo mejor, la relación de dos números parecidos, dos números que son parecidos. Eso ya sí tiene cierta, si hay ambigüedad ahí, ¿no? No hay una definición estricta. Y para eso necesitamos la alternativa difusa, que serían las relaciones difusas, ¿no? De forma similar a la anterior, pues, definimos la relación como, eh, en este caso, en dos dimensiones, pues el producto cartesiano del universo discurso de esas dos variables... Y los elementos que contienen esa relación aquí lo estamos definidos recordad que una de las formas de notarlo era el grado de pertenencia barra y el, la pareja de elementos. Así lo tenemos ahí ¿no? Donde alfa es un grado entre 0 y 1 que define el grado en el cual X y Y están relacionados. Y tenemos distintos grados de relación entre 0 y 1. Lo podemos definir con su función de pertenencia. En un caso continuo la sumatoria, la agregación de todos esos elementos será la integral del grado de relación, ese mu de R mayúscula que vemos ahí, es el grado de relación difusa entre X e Y, barra los elementos X e Y. O en el caso discreto, pues, eh, como vemos ahí con una sumatoria. Vamos a verlo con un ejemplo. Si queremos expresar la relación difusa aproximadamente igual, ya no es estrictamente igual, sino aproximadamente igual. Lo que habíamos dicho antes, ¿no? Números parecidos, ¿no? Pues supongamos uno de discurso muy corto, solo de tres elementos, 1 2 y 3 ¿no? En este caso, la relación difusa combina todos los valores entre uno de uno, dos y 3 por 1 2 y 3 por tanto, tendríamos eh, nueve combinaciones de elementos y para cada uno de ellos otorga un grado de pertenencia a esa relación, que en definitiva es un grado de relación entre esa, en esa pareja de elementos. Por ejemplo, el elemento 1-1 claramente tiene un grado de pertenencia a 1, el 2-2 y el 3-3 le pasa lo mismo, claro, son exactamente el mismo. Sin embargo, el 1-2 podemos decir, por ejemplo, que su grado de relación es 0-8. O sea, en la relación aproximadamente igual, 1 y 2 pertenecen a esa relación con un grado 0-8, lo cual quiere decir que son parecidos, pero no exactamente iguales. Y así pasa con el 2, 3, 2, 1, 3, 2. Finalmente el 1, 3 o el 3, 1 están relacionados entre sí, pongamos que con un grado 0, 3. Lo podemos definir, como acabamos de hacer, por enumeración. Pero abajo lo podemos ver también con la función de pertenencia. Que en este caso, será una función de pertenencia de dos dimensiones. ¿no? Recibe los valores, dos elementos y indica el grado de pertenencia como el grado de relación entre esos dos elementos. Eh, también lo podemos notar en forma de matriz, como vemos a la derecha. Que será la, una matriz que indica todas las relaciones entre las distintas combinaciones de esos elementos. ¿Por qué hablamos de relaciones difusas? Pues porque nos van a ser muy útiles para comprender las reglas difusas. Y la regla la vamos a utilizar en nuestros controladores, ¿no? Por tanto, eh, es importante hablar de ellas, ¿no? Una regla difusa es también un tipo de relación. Cuando nosotros decimos si X es A, Y y B, entonces Z es C, estamos hablando de una relación difusa que se produce entre esas tres variables, X, Y y Z. Estos modificadores inclusivos lo que hacen es alterar el grado de pertenencia, hacerlo más exigente si estamos aplicando el muy, ¿no? Entonces, por ejemplo, el muy para hacerlo más exigente sería algo así. Este muy se usa, por ejemplo, elevándolo al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado. entonces el conjunto de fuso A, muy A será el grado de pertenencia elevado al cuadrado. ¿Lo veis? Si se eleva al cuadrado sale una forma similar a esa y es inclusivo, todo se queda en el mismo subconjunto ¿no? por otro lado el otro modificador lingüístico que tenemos es el más o menos que es más generoso ¿no? más laxo y por tanto genera algo así bueno, ese que va por, por fuera este sería el más o menos. Y en este caso, si pues el otro era el cuadrado, ¿qué será eso? ¿Cómo lo hacemos en este caso? Elevamos a 0,5, cuando mismo, la raíz de eso. Si hacemos la raíz, nos sale ese otro punto difuso más abombado, más achatado que de alguna forma eh, relaja los grados de Y esa es la idea que se ha hecho en ese primer grupo, porque era inclusivo. ¿no? Vamos a ver cómo salió el segundo experimento. La única diferencia ha sido, lógicamente, que en ellos le he hecho las dos preguntas a la vez, en lugar de primero una y luego no la otra. ¿Y los resultados cuáles han sido? David. Pues bueno, al principio le había puesto. He empezado con muy alta. En este caso ha puesto los dos conjuntos distintos elementos. ¿El resto lo ha hecho igual? Sí, sí. cien? Bueno, en este caso ha funcionado cien. O sea, radicalmente diferente a lo vuestro. En su caso, ninguno ninguno de los elementos están en los dos conjuntos, sino que uno ha puesto lo muy alto y por otro lo alto. Obviamente condicionados por el orden a hacerle las preguntas. Pero esos también son operadores válidos. En ese caso no son inclusivos, como estos pero también se utiliza el lógico difuso, ¿no? y así tenemos, lo habitual es hacer un desplazamiento, que ya lo habéis intuido antes cuando lo habéis propuesto, o entonces sea, si tenemos este conjunto difuso, A, el muy A puede ser por desplazamiento, Del concepto, ¿no? Del término lingüístico. También podríamos tener este. El... Si tenemos algo así, podríamos definirlo. Bueno, no, no voy a no, no voy a liar, vamos a dejarlo sobre este. Lo definiríamos de ese modo. Luego a... hay... no, veis que hay combinaciones de dos, ¿no? Pero vamos a resolver esto. Este sería el muy, ¿no? y a lo mejor el más o menos, podría ser un desplazamiento hacia la izquierda ¿no? dependiendo de, de concepto ¿no? entonces se puede también jugar a desplazar o también a ensanchar eh, el soporte ¿no? tenemos este triángulo y el más o menos se ensalza el triángulo ¿no? también podríamos hacerlo para hacer más hay distintas alternativas eh, no lo llevamos a ver con profundidad en este tipo de conceptos, lo sabemos muy rápido, pero al menos para que veáis la idea de los distintos modificadores lingüísticos y para qué sirven. Sirven para alterar el significado del conjunto de original y crear nuevos significados. ¿no? Bueno, una vez que tenemos las variables lingüísticas, eh, podemos ya hacer operaciones con ellas para razonar, para deducir nuevo conocimiento en función de otros. ¿no? Por ejemplo, la, eh, podemos empezar por usar proposiciones difusas. ¿no? Una proposición difusa es esa combinación utilizando los operadores que hemos visto. Eh, la más básica sería la proposición difusa atómica, que es simplemente X es A. X es una variable lingüística, como acabamos de introducir. A es un conjunto difuso. Entonces, X era, será ese o A puede ser un, lingü... un término lingüístico asociado a un conjunto infuso mediante la regla semántica. Eso sería lo más sencillo. Podemos componerlo usando como conectivos el I, el O, el NO. Y de esa forma, eh, si tenemos, por ejemplo, errores negativo grande, podemos tener combinaciones de también de esas proposiciones. Como Y A, O, X no es B. Fijaos que aquí estamos usando la O como disyunción y la delegación. Puede ser el XA, Y, XB, X no A y X no B, en fin, todas las combinaciones que queramos. Para hacer esas combinaciones de conectivos utilizamos las operaciones que hemos visto antes. De forma que la intersección se utiliza para interpretar la conjunción, el I. O Entonces, sea, cuando tenemos a y en B aplicamos la cualquier T-norma de intersección para, hacer, eh, para interpretar esa conjunción. La disyunción, o sea, el log, utilizamos eh, uniones para ello. Equidad O y ¿no? como vemos ahí. Y la negación será el complemento. 1 menos el pertenencia Entonces, para la intersección, eh, para la conjunción aplicamos intersección, para la disyunción aplicamos unión y para la negación. Así que podemos definir proposiciones difusas más complejas. Y entre ellas, las más complejas, nos va a interesar también las proposiciones difusas condicionales. Del tipo, si el error es negativo grande, entonces es negativo pequeño. Esa condicional, ese condicional es la regla que luego se poner control. Para ello, tenemos que definir un operador de implicación difuso nuevo. O sea, no es nuevo, sí, perdón. Un operador que todavía hemos introducido, que es el operador de implicación difuso, ¿no? Y aquí tenemos distintas alternativas. De nuevo, es muy rica la lógica difusa porque para cualquier cosa ofrece muchas posibilidades con distintos resultados. Eh, por un lado, todo viene de distintas formas de interpretar la implicación. Simplificando mucho, porque esto realmente el análisis es algo más complejo, pero simplificando podemos decir que la interpretación 1 viene cuando A, entonces B se interpreta como A junto con B, o sea, la... esa relación entre A y B, relación difusa, se interpreta como una intersección. De algún modo, lo que estamos viendo aquí es el grado de veracidad de la regla, ¿no? entonces será cierta si será A y B ¿no? al mismo tiempo. ¿no? Mientras la que la segunda interpretación, el A entonces B, se considera como A conlleva a B, hay una relación más de causalidad, ¿no? A conlleva a B. Y eso se puede interpretar como de forma clásica con no A o B. A lo mejor recordáis el P entonces Q, ¿me ¿no sí. Que realmente el P entonces Q se interpretaba como no P o Q, ¿me ¿no acordáis? ¿No? Por ejemplo, si llueve, me mojo. La regla A entonces B sería A, llueve, B me mojo. Si llueve, me mojo. Si resulta que llueve, me mojo puede ser cierta la regla. ¿no? Si no llueve, ¿qué pasa? ¿Que no me mojo? No, si llueve y me mojo, ¿sería cierta la regla o ¿Dudas, no? Dudas. Bueno, ahora lo vamos a, a resolver. Pero según eso, no A o B sería, no A, si no llueve, no A es verdadero. O me mojo es verdadero, por tanto, según esa interpretación, también sería cierto. Cuando no llueve, la relación si llueve es eh, es cierta. Empezamos a tener algunas fisuras, a, la, a esa, esa forma de interpretar la lógica clásica. ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a ver. Entonces toda esa interpretación, donde se sustituye como el no A o B, sería una traducción, la lógica difusa, del de operador clásico. ¿no? Entonces ahí tenemos muchas posibilidades Aquí veo algunas de ellas, tenemos las R implicaciones, S implicaciones y algunas otras. Y entre ellas, pues esas, las más conocidas son las de Clindines. Los nombres son de los que han utilizado matemáticos que han propuesto por primera vez o lo han trasladado a la lógica difusa, por el caso de Zade. ¿no? Por ejemplo, el de Clindines, tenemos que el operador de implicaciones es el máximo de 1 a menos grado de experiencia de A con B. A primera vista, a lo mejor no vamos a recordar las, esas ecuaciones, pero cuando ahora la interpretamos, veréis como si se, se entiende muy bien. Por ejemplo, en el primer caso, fijaos que 1 menos a igual de Noa, la potencia de a es no a, y el máximo era el otro, era la disyunción. Por tanto, aquí tenemos no a b. Ya después de eso no debería, se nos debería olvidar. La de Bukasiewicz dice el mínimo entre 1 y 1 menos A más B. Y aquí de nuevo vemos que 1 menos A es no A. Y el O ¿qué es. El O es mínimo de 1 a más B. Era una de las la unión ¿Cómo era? Suma acotada, ¿verdad? La suma acotada era una de las teconormas que habíamos visto. Entonces aquí está aplicando de nuevo el no A o B, pero con la acotada. La suma acotada. La de ZADE, un poquito más revisada, la podéis sacar también si desglosamos esa ecuación eh, poniendo no A, O, B y A. Entonces, que es equivalente. Si luego lo descomponéis, termina saliendo esta operación. Y finalmente, por ejemplo, la de GADE dice que 1, si A es menor que B, o igual menos que B, y B es en otros casos. ¿eh? Pues esta operador de implicación, todas ellas respetando ese concepto del no AOB y por tanto lo que se suele llamar implicaciones lógicas, porque siguen la, la lógica tradicional, la eh, lógica excesa. Mientras que la otra son operaciones de implicación más relacionadas con la ingeniería y por tanto con control. Lo vamos a ver en ese siguiente tema, esta distinción y las propiedades que tiene, pero luego ya veremos que al final el control, ingeniería, se suele ser la primera. No es como tal, estrictamente no es un operador de implicación, es realmente un operador de intersección de la, de la conjunción. ¿no? Pero en la práctica, al final interpreta el A junto con B. Q, P, entonces, Q, bueno, vamos a hacerlo por partes, entonces tendríamos no P, no P o Q, que será lo mismo que P, entonces Q, ¿no? Entonces tenemos que ver a verdadero, verdadero o falso según eso, ¿cómo era la implicación? ¿me ¿No acordáis? Bueno, si lo interpretamos en otro lugar es más fácil, ¿no? No P será falso, verdadero, verdadero y el O, cuando cualquiera de los dos es verdadero, pues tanto es verdadero Falso, esto es verdadero esto es verdadero ¿No? es decir, es verdadero cuando si llueve me mojo, es verdadero si llueve y no me mojo, claramente la implicación es falsa ¿no? yo creo que hasta ahí no hay, no hay dudas pero ahora, cuando no llueve cuando no llueve la interpretación clásica dice que es verdadera. ¿Cómo lo veis eso? Si no, llueve, no, no, no. La es, es verdadero que, es, que hay esa relación. No es verdadero que te moje. Tú te mojas o no, según esto. Lo que eso quiere decir es que la relación cuando llueve te moja. Si no llueve, no dice que te moja. Es lo que sí dice es que es cierta la relación. Cuando llueve me mojo. Como no llueve, pues no sé si me mojo. Solo sé que cuando llueve me mojo. Pero claro, aquí no tenemos más recursos que decir verdadero o falso. Es una lógica aristotélica. Lo que luego se usó en el álgebra, era la álgebra booleana. ¿no? Y el 0-1, verdadero o falso, es lo que usan los ordenadores. ¿No? Al final. Bueno, pues esto es. Es o 0-1, o verdadero o falso pero claro, como no sé si está lloviendo no puedo responder diciendo no lo sé que podría ser una tercera alternativa hay lógicas que incluyen ese tercer valor pues se ve que eran muy optimistas ¿no? y eh, el, al implicar esta lógica y ante la imposibilidad de confirmar si la regla se da deducen que es verdad pero choca poco ¿no? Si lo hubiéramos interpretado con el P y Q, aquí hubiera salido igual, pero aquí hubiéramos tenido falso. falso. Si llueve, me mojo. Si llueve y me mojo, verdadero. Si llueve y no me mojo, es falso. Si no llueve, da igual si me mojo no, pero si no llueve, es falso. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Por lo menos hay un espacio ahí a la duda, a la ¿verdad? Y eso es lo que en lógica difusa se, se maneja de distintas forma. Entonces, esto siempre coincidirá, pero aquí, dependiendo de cómo se interprete, la implicación puede ser verdadero o falso. En el caso de lógica difusa, el verdadero sería el 1, el falso sería el 0. Realmente hay una transición de 0 a 1, no es solo 0, o pues solo 1. Este sería el caso extremo. ¿no? Si pintamos cómo se refleja... El operador de implicación, pues vemos que, por ejemplo, el que hemos visto de Green si nosotros tenemos un triángulo así y aplicamos el operador de implicación con un valor, por ejemplo, que va por aquí, el 1 menos ese valor, o sea, sería el lambda, 1 menos ese valor estará por aquí, y me sale este resultado, ¿no? este conjunto de difuso. ¿eh? Entonces, este conjunto difuso es el resultado de hacer el operador de implicación. Si uso otro, como el de Bukasiewicz, por ejemplo, sale pues así. Bajo. Entonces, el de Bukasiewicz le añade todas estas formas aquí. Podéis verlo al aplicar esos operadores. Todos los operadores de implicación, el resultado es mayor que la partes que el A y el B continen a esos conjuntos iniciales o sea, el operador de implicación es mayor, ¿verdad? pero mayor que el B, quiero decir mayor que el conjunto de difusión consecuente, ¿no? sin embargo, en los otros operadores que hemos visto eh, si aplicamos el mínimo ya sabemos cómo funciona pues el mínimo te va a generar algo así, ¿no? Se va a dar algo por ahí abajo, ¿no? O sea que el resultado es menor que B. Siempre. Al aplicar una intersección, una tenorma, el resultado es menor que B. Al aplicar la implicación clásica, o de esta lógica, el resultado es menor que B. Siempre. Mayor o igual. Claro. ¿No? Sí. Cuanto mayor sea. Cuanto más alto sea el grado de pertenencia de A, 1-A será más bajo, por tanto más se parecerá a B. Si A llega a ser 1, o sea, la unidad, sale exactamente B. El operador de implicación hace. Y en el otro, ¿qué pasa? Cuanto mayor es el A, más cercano a B. Luego coinciden justo cuando A es 1. Es donde se encuentran. Con los operadores de implicación de la intersección, el resultado es menor o igual que B, el otro es mayor o igual que B, pero es justo B cuando A es 1. Y en ese caso, las dos familias de prueba de la implicación coinciden en el resultado. Y al final tiene cierta lógica. Cuanto más cercano a 1 es A, más veracidad se le aplica la regla y más con más certeza se concluye B. Cuando A es exactamente 1, ya es tope, lo máximo que se puede de verdad que puede tener la regla del antecedente cuando se deduce el máximo, exactamente el consecuente. ¿No? Bueno, luego lo no retomaremos esta idea en control, ya aplicado a la inferencia difusa. Vamos a ver finalmente cómo se hace el razonamiento, cómo se deduce nuevo conocimiento en función del que ya tengo y de algún hecho que se esté produciendo esa inferencia, esa deducción, razonamiento, ¿no? ese nuevo conocimiento es justo lo que luego el controlador difuso va a hacer, inferir la salida en función de la entrada, ¿no? Y eso eh, está basado también en este fundamento teórico que vamos a ver, ¿no? También lo recordaréis de, de, de San Paul nuestros recuerdos sobre filosofía, o no sé dónde lo viste, en alguna en la filosofía, en la en el instituto, ¿no? Sí, en, el, en, el, en el primero de bachiller, <risa> me ha pasado un tiempo... Entonces ahí veía, por ejemplo, el modus ponens. ¿Os acordáis de eso? Mira, si P entonces Q. Tengo el conocimiento de la regla si P entonces Q. Y sé que se está dando P, que P es verdadero. Con la regla modus ponens puedo deducir que Q es cierto. Tengo el conocimiento que si llueve me mojo. Y sé que está lloviendo, pues ya deduzco que me mojo. Vale. De esa forma conseguimos que se haga ese razonamiento en lógica clásica. Si lo interpretamos con reglas, será si XA entonces y B, y tengo que A, por tanto deduzco y B. También tenemos el modus tolerance, ¿os ¿acordáis? Modus tolerance. En este caso, sigo sabiendo que si P, entonces Q, pero será el caso que no Q. Ahí puedo deducir, entonces, que no P. Si veo que no estoy mojado, puedo deducir que no está lloviendo. Y en reglas también tendría su traducción. Y por último, el silogismo hipotético, que es una especie de, de eh, operación de, de trans transitoria. ¿no? De, de, ¿Cómo deducir? Combinando dos cosas. Si P, entonces Q, y si Q, entonces Z. Puedo entonces deducir si P, entonces Z. Si llueve, me mojo. Si me mojo, me refrío. Cuando bebe y llueve ya voy a la farmacia directamente, ¿no? ya sé lo que toca, ¿no? refriarse. O sea, puedo deducir eso haciendo esa combinación de dos conocimientos. Si P entonces Q, Q entonces Z, me permite deducir Z a partir de P. Y igual su traducción en reglas. ¿no? Bueno, eso sería la clásica, el razonamiento clásico, el razonamiento en lógica difusa... Se llama razonamiento aproximado, por ese aproximado de propia de la incertidumbre que representa la lógica difusa. Y entonces eh, aplicamos el que se conoce como el operador el modus ponens generalizado, el proceso de razonamiento generalizado. Porque ahora seguimos teniendo las reglas y XA, entonces B, pero no tenemos una XA, vamos a tener un A'. Se parecerá a A más o menos, pero no exactamente a, que es la lógica difusa. Por tanto, vamos a deducir un B', que no será exactamente B, o pues sí, pero realmente no. Eh, lo que sí se dará, lo que acabamos de ver ahí, que en la medida en que A' se parezca, el B' se parecerá a B. ¿No? Pero eh, pueden ser distintas alternativas, como algunas que vemos aquí, ¿no? Si es que A, aquí es muy B, si es muy A, puede ser muy B, si es muy A también puede ser B, más o menos A, más o menos B. Hay muchas posibilidades, ¿no? Esto se llama modus ponens generalizado. ¿no? Para hacer ese modus ponens generalizado, se aplica una regla que se conoce como regla composicional de inferencia. ¿no? Y es finalmente la que, la que permite hacer la inferencia en lógica difusa. Es un poco rara de, de definir, pero fácil de ¿no? entender. Se, se conoce la regla composicional de inferencia como la. Proyección sobre I de la extensión cilíndrica del antecedente, intersección con la relación difusa. ¿no? Un poco raro, pero vamos a ver en seguida. ¿no? Lo tenemos ahí expresado. ¿no? Entonces, B' es lo que estamos deduciendo, aplicando ese modus ponens generalizado. Y se aplica asociando A', que es el antecedente, el con el hecho que se está dando ahora, ¿no? el X de A', aplicando esa asociación con la relación difusa. Y su tonador de asociación, en este caso, se aplica de este modo, ¿no? La extensión cilíndrica de la prima, luego hacemos la intersección con la relación difusa y finalmente proyectamos el I. Para hacer esas operaciones, la intersección aplicamos el mínimo y la proyección vamos a aplicar el máximo. Bueno, vamos a ver eh, de qué va eso de la intersección y la, la proyección, ¿no? Primero, que es la proyección? La proyección consiste en reducir dimensión. Como hemos hablado, la relación difusa, en la regla, tiene varias dimensiones. Cuando nosotros tenemos que dar una respuesta sobre el P', es en una dimensión, en el universo discurso de I, el conjunto difuso de la variable que está la variable de salida. Entonces, para hacer esa reducción de la dimensión de una relación a una sola, aplicamos proyección. ¿Vale? proyección en esa dimensión por ejemplo, si tenemos esa relación difusa ahí, en forma matricial, discreta, como vemos la proyección será aplastar la matriz eh, en este caso en vertical para eh, proyectar sobre el eje i, sobre la dimensión de y, No. se puede proyectar sobre x también pero en este caso nos interesa proyectar sobre i. entonces, como vemos, hemos dicho que la proyección se hace con el máximo, así que si veis ahí Vamos columna por columna y nos quedamos con el máximo. En definitiva es el máximo grado de relación que Y sub 1 tiene con cualquier elemento de X. El máximo grado que puede alcanzar i 2 con cualquier elemento de X, Y3 Y4. Y ahí vemos cómo es el resultado del conjunto de discurso. Está en el universo de impulso de Y y por el operación se define así. Eh, y uno que un grado de pertenencia 0,9, y 2, que como veis es el máximo en cada caso. ¿sabes? Esa es la proyección. Vamos a verlo gráficamente. Nuestra relación difusa en dos dimensiones puede tener esa forma de campana. Cuando proyectamos, lo que estamos viendo es la silueta que se forma en cada uno de los planos. ¿no? Es igual que si proyectáramos una <tose> linterna. Ortogonal al plano sobre el que queremos proyectar, y la sombra que genera ese conjunto difuso sobre ese plano será la proyección en esa dimensión. Entonces, puedo proyectar en cualquiera de los planos, el X o el Y. Para hacer la regla de composición de la diferencia, proyectamos sobre ello. Y en la silueta, ¿verdad?, que queda en, esa, en, esa, en ese plano. Lo otro que hemos utilizado también es la extensión cilíndrica. La extensión justo a la operación contraria. Convierte un conjunto difuso de menos a más dimensiones. En nuestro caso, vamos a convertir el conjunto difuso A' prima, que es de una dimensión, en la dimensión que necesitamos para la relación. Que va a ser de dos dimensiones en este caso, si relaciona X con Y. ¿no? Entonces, para hacer eso, esa traducción de una a dos dimensiones lo hacemos con la extensión cimíndrica. Si tenemos el conjunto difuso A que vemos ahí, extensión cilíndrica será repetir esos grados de pertenencia para cualquier valor de X. Lo que viene a decir es que X está relacionado con un mismo grado a todos los valores de X, con independencia del valor de Y que obtengamos. Y eso hace la extensión cilíndrica. Está convirtiendo de una a dos dimensiones, como vemos ahí, de ese vector a esa matriz. Gráficamente se, se comprende por qué se llama extensión, extensión cilíndrica. ¿no? En una dimensión tendríamos un conjunto difuso, como el que vemos a la izquierda, en forma acampanada. ¿no? Cuando queremos convertirlo en dos dimensiones, que obtenemos lo que vemos a la derecha, la extensión cilíndrica. Repetimos ¿no? en toda la otra dimensión ese conjunto difuso y obtenemos esa forma de ola, ¿Qué pasaría si obtenemos, si este, hacemos la extensión cilíndrica de un trapecio, por ejemplo? ¿Qué forma obtenemos? Paño. Un licote de oro, ¿no? Está claro, es un de oro, ¿verdad? Tiene sí. esa forma, ¿no? Y si obtenemos, si es un triángulo el que estiramos, ¿qué obtenemos? La extensión cilíndrica del triángulo es el doble, doble ¿no? Efectivamente. Doble doble, ¿no? Es el doblerone. Doble. <risa> ¿No? Esa sería la, la tensión de llegar a dos dimensiones, ¿no? así como cualquier forma. Bueno, una vez que ya hemos hecho esa dos, hemos visto esas dos operaciones básicas para movernos con distintas dimensiones utilizamos la extensión y la proyección para primero colocar la prima en la misma dimensión, en el mismo espacio que la relación, luego aplicar la intersección y luego finalmente reducirlo a la dimensión de I, que es con la dirección. Entonces, eh, con la regla composición de la diferencia tenemos la relación X es aproximadamente igual que Y lo tenemos, eh, lo tenemos ahí representado en esa matriz tenemos la prima y por tanto hacemos la extensión cilíndrica de la prima como vemos ahí una vez que la relación que la tenemos eh, arriba a la derecha la relación entre X e y Y y eh, la extensión cilíndrica que es lo que vemos a la izquierda Hacemos la intersección de las dos con el mínimo. Entonces, si fijáis, la ZZ, vamos fijando el mínimo. Entre 0, 3 y 1, 0, 3. 0, 3 y 0, 8, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0 3. Entre 1 y 0,8 es 0,8, ¿lo ¿no ves? Mm. Entonces, la matriz de la derecha, eh, la zona baja de la diapositiva es la intersección con el mínimo de las otras dos matrices. Con la extensión cilíndrica nos hemos colocado la misma dimensión de la aplicación. Y ahora finalmente, para obtener conjunto B, tenemos que proyectar ese resultado en la dimensión de I. Entonces, ya sabéis, con el máximo aplastamos esa matriz y ya nos quedamos que el máximo ahí es 0,3, 0,8, 0,3, el máximo es 0,8. Luego es 1 y luego 0,8. Que finalmente ese resultado es B'. Por eso, con la regla de composición de diferencia, deducimos el B', conjunto difuso, en función de la prima y de la relación. Aquí hemos puesto directamente la relación. Pero luego en la práctica lo que vamos a obtener esa relación es a partir de las reglas mediante el operador de implicación. ¿no? Aquí tenemos la representación gráfica de arriba a la izquierda vemos la relación difusa en dos dimensiones, de x y y, luego vemos la extensión, vemos abajo a la izquierda está la intersección, ¿lo veis? De las dos figuras de arriba, al hacer la intersección entre ellas tenemos abajo a la izquierda y finalmente abajo a la derecha ese conjunto difuso se proyecta sobre él, y así se aplica la regla composicional de diferencia. en la página web en la relación de ejercicios de este tema hay ejercicios sobre dada una regla, obtener la relación difusa mediante el problema de implicación distintas posibilidades y luego aplicar la regla composicional intentad hacer para la semana que viene algunos de esos ejercicios ¿de acuerdo? Eh, bueno, esto acabamos el tema, vamos, salvo los ejercicios que repasamos la semana que viene aquí tenemos la bibliografía y vamos a hacer entonces esa pequeña encuestilla para ver si habéis pillado esa idea realmente la pregunta está